¿Qué pasó? ¡Papi! ¿Qué? ¡Ahí voy! ¿Qué pasó? ¡Papi! ¿Qué te pasó? ¡No me lo vas a creer! ¿Qué pasó? ¡Está pasando algo sorprendente! ¿Qué pasó? Lo que pasa es que cada vez que voy a quitarle los huevos a la gallina, no hay nada dentro. ¿Que todos los huevos están vacíos? ¡Sí! ¿Y eso por qué? Yo creo que la gallina está usando condón